Ahí. Para, digo, para la, la lucha contra la violencia machista, la policía es fundamental y necesita formación, recursos y tiempo. He revisado su comunicación, pues lo que comunicas habla de lo que piensas y de lo que actúas y tienen una muy buena estrategia en redes con más de dos millones y medio de seguidores, con gran impacto. Pero en relación a la, a la violencia machista, su comunicación podría ser mejor. Es problemática en el enfoque. Miren, en temas de bullying, la mayoría de mensajes ponen el foco en el entorno, si eres testigo denuncia, no permitas. En delitos de odio ponen el foco en el agresor, el racismo es miserable, la intolerancia puede llevarte a la trena. Pero en temas de violencia machista, con excepciones, el grueso de los mensajes ponen el peso en la víctima, si te maltrata denuncia, tu silencio es su arma. Hay 400 denuncias cada día. Si revisamos la comunicación de la Guardia Civil, más aún. No toleres, no consientas, el silencio es cómplice, cómplice. ¿Se imaginan ustedes que tras un fin de semana en que cualquier otro tipo de terrorismo asesinara a cuatro personas en España, la Guardia Civil escribiera y rajó y retuiteara, Dino al maltrato no toleres? ¿No es indignante, por ejemplo, para la chica de Vigo, asesinada por un hombre con quien tuvo una relación esporádica, qué exactamente estaba tolerando? Hay que cambiar el foco y el foco es en aquellos hombres que conviven mal con la libertad de las mujeres. Otro, proble otro problema es llamar a la autocensura. Dice, morritos de pato y pose sexy, no compartas fotos íntimas. O, también, con un desconocido queda en lugares públicos. Es decir, en lugar de poner el peso en el agresor, en que sienta presión y sepa que va a acabar en prisión, o en la sociedad, en crear un entorno que sea intransigente con el abuso, responsabilizamos a la víctima, entonces la, le generamos culpa. Luego las matan y, si no, había, si no habían denunciado, parece que son casi culpables. Por último, hay que evitar mensajes contraproducentes, como este tuit de la policía. «Robar un beso no es delito. Feliz San Valentín. En un país en el que un hombre viola a una mujer cada ocho horas, el mensaje ha de ser «Donde no hay consentimiento, hay delito. Feliz San Valentín». O ese otro de la Guardia Civil en que equiparaba la violencia machista con la violencia de las mujeres a los hombres, que ni acarrea cientos de muertes ni es estructural. En ambos casos hubo rectificación. Lo que queremos es que no sea necesaria. Por supuesto, hay grandes ejemplos de lo contrario. El más claro es en la, es en la lucha contra la trata, donde el peso de los mensajes son para el consumidor. Dice, ¿sabes que, explot sabes que es explotada sexualmente? No seas cómplice. Bravo. Miren, el trabajo policial es fundamental y existe voluntad para erradicar la violencia hacia las mujeres, pero la perspectiva con la que se trabaja no combate el machismo que la crea y la permite. Y sin esa perspectiva es como, como vaciar un río con cubos. Me pregunto si la policía recibe la formación, los protocolos, los recursos y las directrices políticas adecuadas para combatir el machismo. Vista la poca prioridad que le dan al tema, tanto el presidente del Gobierno como el Ministerio del Interior… Y su comunicación es muy reveladora. Es probable que no Vaya que el problema señoría. acabo, que el problema venga de más arriba. ¿Comprende el gobierno el machismo estructural? ¿Piensa combatirlo? ¿Qué proponen para que los cuerpos de seguridad no repitan esos mensajes? Para que den esa lucha con los recursos necesarios? Para que puedan hacer su trabajo con las herramientas adecuadas? Gracias. Gracias, presidente. Coincido en que todos tenemos que trabajar para erradicar la violencia de género, como cualquier tipo de otra violencia. Pero es verdad que es muy especial esta, porque ese drama le está costando la vida a muchísimas mujeres y ahí tenemos que estar todos juntos. De ahí a que tengamos que cuidar mucho y, sobre todo, tener mucha sensibilidad a la hora de intentar ayudar a estas personas que lo pasan mal y, de esa forma, prevenir y luchar contra ellas, contra esta violencia. Dentro del alegato que usted acaba de hacer, yo en primer lugar lo que me gustaría y el día que usted quiera, mmm, compartimos un rato con el equipo de comunicación del Cuerpo Nacional de Policía, un grupo de mujeres y de hombres que de verdad están empeñados… Y creo que eh, los propios seguidores que tienen y sobre todo el trabajo que vienen haciendo, esos dos millones y medio de seguidores que tienen, que le hace que esté por delante del FBI, demuestra que tienen una gran voluntad de hacer las cosas, tienen una gran competencia y lo hacen muy bien. Se han referido a dos tuits de la Policía Nacional que publicó en su perfil oficial. Yo les voy a decir, y se lo digo, vaya por delante que si un tuit sobre, un, sobre el tema, un tema tan dramático y preocupante como es la violencia de género permite una lectura que pueda ser ambigua o que cree malestar, aunque solo sea de una persona, solo de una, yo creo que debemos admitir que pudo haber un error y pedir disculpas por ello, que no se le caen a uno los anillos y que hay que hacerlo así. Por tanto, el equipo de redes sociales de la policía le aseguro, le aseguro, señoría, que el equipo de redes sociales de la Policía Nacional va a extremar aún más, si cabe, el cuidado a la hora a la hora de publicar mensajes, aunque le aseguro la profesionalidad de todos los responsables de esa cuenta de ministerio. Sin haberlo hablado con ellos, espero poder compartir un rato con usted y con ellos, porque merece la pena. Le aseguro que ellos han sido los primeros que han hecho autocrítica, los primeros, y han puesto los medios para que no vuelva a suceder de algún comentario desafortunado que ellos hayan podido tener. Y le aseguro en esta Cámara que hasta el mejor escribano puede echar un borrón y por eso no merecen una crítica, quizás lo ácida que ha podido hacer su señoría en el día de hoy. Pero le aseguro, fueron los primeros en hacer la autocrítica, han sido los primeros en poner los mecanismos para que eso no vuelva a pasar y, desde luego, están en la misma línea que tiene el Ministerio del Interior, que es la que tiene el presidente Rajoy, de hacer de una vez por todas y de conseguir un pacto de Estado para erradicar la violencia de género de una vez por todas. En cualquier caso, y concluyo, señor presidente, reitero mi disculpa si en algún momento se han podido interpretar de una manera equivocada los mensajes de ese equipo de comunicación del Cuerpo Nacional de Policía. Y le reitero que todos debemos tener un poco de delicadeza en elegir los mensajes, pues el objetivo que todos tenemos no es otro que el acabar con esa lacra que entre todos debemos de erradicar. Muchas gracias.